El Teniente Coronel Santos Soriano fue designado como Director de la Regional Nordeste de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Transporte Terrestre, DGZ, con asiento en esta ciudad. El nuevo incumbente afirmó aplicar a la ley. Bueno, eh, estaremos pasándonos. las directrices incluidas por el señor director de AMED. Nuestro plan se basa en el, vamos a aplicar lo que es el cumplimiento de la Ley 6317. Iniciaremos primeramente con la concienciación a los ciudadanos, entrega los tours y luego ejecutaremos el plan de acuerdo de ordenado por los superiores. Soriano dijo que ya ha hecho un recorrido en esta ciudad y que en lo adelante se reunirá con representantes y autoridades de diferentes entidades para ejecutar su plan de trabajo. yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.